Me dijiste ayer que ya no quieres esperar Que mi silencio es un cuchillo y la sonidad fugaz Que sientes algo diferente y no quieres imaginar Dijiste adiós y no te culpo, sé que te no te rindas en mí todavía, por favor, espera un poco. No te rindas en mí todavía, por favor. Supieras lo que pienso cada que te puedo ver Que detesto este silencio de no poderte decir Amor en todo lo que pienso sentir Pero tengo miedo, tanto miedo a sentir en mí, todavía por favor te espera un poco, no te rindas en mí todavía por favor